Hola gente, ¿qué tal? ¿Están bienvenidos a un nuevo video de Y estamos con Ramón, en un juego de miedo. ¡Pa! Estamos jugando un juego de Fasmofobia. Bueno, no es un juego de Fasmofobia, pero es un nuestras de vez. Nuestra Pobres. Pin... No sabemos qué... O sea, yo, yo he visto videos de Fasmofobia, así que, bueno, lo menos me voy a ubicar. Lo voy a hacer. No como este vato que no ha visto videos de Fasmofobia y no se ubica para nada. Okay. ok, primero, Tuki, Tuki. No, espera, pues... no agarres de todo, no agarres de todo. Identifique el tipo de fantasmal. Eso no Fantasma. lo vamos a hacer. La segunda, graba la actividad del le lector MF, la voy a agarrar. Graba la actividad y dice: haz que alguien sea testigo de un evento fantasmal. Ok, agarramos esto. Agarramos sí. esto. Mason García. la interna. ¿Es cámara? Sí. Ok. Cámara, la vamos. A... Yo ya la vamos a poner. Pasamos mal, ya yeah. la pongo, pero hay ¿Sí? hueso todavía. La voy a no, yo sé si la pongo, ponla aquí, pongo? Güey, ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí, güey, pero viendo para la, esta puerta, viendo para esta puerta. Qué bueno. ahora, ahora yo voy a poner este librito, a ver si pones, si escribe algo. Güey? Ok, aquí hay evidencia. Aquí aquí está, eh, hay dos MF. Seguimos, seguimos, seguimos. Uy, okay, aquí hay. La rara. El baño bueno, está valiendo mal. Todavía sigue estando el segundo. Aquí está, por aquí cerca está, eh. Hasta habíamos ido de una. ¿Eh? Hasta hay irnos de una, ¿te imaginas? Está chido. Estas luces están prendidas. Como okay. huevo. <risa> ok. Y entro con. Es que no hay campo así, güey, así todo raro. Ok, no hay nada en la cámara de esta cosa. Aquí tampoco, aquí está lo de la luz. Se este que es la sala personal, güey. Vá, ver, verá. La sala del personal. Con. Prende la, la luz, güey. Se apagaron las luces no, no sé dónde era Está allá güey, allá, allá enfrente Ah, aquí Está enfrente tú, ahí, esa, esa puerta enfrente ah, ¡Esa! Pende Ahí está Neta, neta wey, neta, no sé dónde te metieron güey, para no saber qué es eso <risa> Ya sé es eh, Aquí no se puede hacer no, nada, ok, raro. ya tenemos... Ya nos conocemos todo güey, ahora sí, ya andamos bien entrenados Entrenados literalmente Va a prender la luz para, de acá. Seguimos no. bien. Luego falta ir para allá. Pero luego lo vamos a hacer ahorita. No, estamos piola, estamos piola. Checa la cámara. A ver. No. Veo eh, ya nada. creo que hemos tenido la actividad de MF y alguien que experimente algo. Ahora ocupamos que alguien ponga con 10% de cordura que nadie lo va a hacer identifica el tipo de fantasma? Saca la cámara a ver si escrito. No. Entonces ¿Qué? lo que vamos a hacer es, son orbes. ¿No hay orbes tampoco? No. Ok. Te voy. Voy a llevarme esto. Ah, no, no. no. Voy a llevarme esta cosa vamos para... A, vamos a ir a la Open 2020 20, 20, 20, o sea, las 24 horas. Voy a hablar con el fantasma. Sí. A ver. Sí, valieron madre las luces, a ver. Ah, ok, se nada más apagar. El fantasma puede hacer crurururú y ya saca todas las luces. Ya sé. El voy a hacer... El voy a hacer... El voy a hacer... El voy a El voy a hacer... Ya quiero volver. Fantasma. Me quieres matar, a vez? You kill me. Kill me. bitch. No sé si dije Ven, mamá huevo, ven La cámara, ok, la cámara Nada Que si bajó a 5 Así que vamos a poner Ok, en esa cosa vamos a poner Tomas Le ponemos a oh. en em, güey Me gusta la luz Tiempo restante Sumpre sería el MF5 el tiempo restante. Vamos a ponerle, vamos a ponerle escritura, vamos a ponerle orbes. Ya es un. A ver qué se arma, pay. ¿Qué pasa? Nada. Nada. Tal no pasa nada, ok, tal vez Dios Es el tiempo restante de la masacre que te van a meter <risa> tal vez Ya estoy. boludo. No, es eh, no, no, no, ok, lo, lo voy a quitar todo lo que puse está aquí está ya me gusta Ahí está todo donde se manifiesta es en, la 24, en las 24. las 24... Donde se manifiesta espera espera espera espera Espérame. La cámara. Pero mantén el mantén el corriendo, así corriendo, eh. Te recomiendo. Hola. Hello. Que viste? visto, que ¿Qué he visto, que viste? que Me vi una sombra negra, todo y fiumo que me fui a mí. ¿Ves? ¿Orbes? ¿Orbes, Pai? No hay Orbes, creo que no es, no es Orbes. No, Orbes, Orbes lo descartamos. Orbes lo descartamos. Ay, cabrón. Okay, la cámara neta, güey, no a... neta, neta, neta. Ponerle MF5, güey, porque neta ahí me hubiera morido. Morido. <risa> me hubiera muerto, dice espíritu, wey de wey, checa la cámara si no hay nada wey, checa Ay, la cámara Nelson no hay nada, solo veo una luz Bueno vi una luz una luz que anda Pásame la cámara, cómo la cámara Como si estuvieras ahí con la con cosa Me gusta estar aquí, hay luz Creo que no ha escrito, okay, creo que no Diario Saltamos escrituras Bueno, mira, puedo ver las páginas Puedo ver las páginas Respeto, Revenant Uy Lápiz Tabla de contenido, equipamiento, Pablo, Pablo. Voy a actilares, voy a actilares también hubo, eh, ¿verdad? linterna, güey? Cagó mi linterna, wey. cagó. Oh. No habla inglés, la concha. No importa, no importa. Ah, no, linterna la tengo aquí, güey, soy un pelotudo. Si huellas y no es orbes, ya significa que ya pongo orbes y ya. No pongo huellas y ya. El fantasma ahora se está manifestando más, güey, el problema. prender las luces. Creo más te vas a prender las luces. Uy. ¿Quién es? Ya, ya. Vámonos, güey. Vámonos, vámonos con, las, con las cosas que tenemos ya. Pero <risa> el tiempo restante. Nada ¿eh? más, que que te van a meter? mf 5 voy a hacer Identifica el tipo de fantasma. ¿Cómo quieres que sepa el tipo de fantasma, la concha? A ver, creo que totalmente también tienes que poner lo que yo puse, que puse temperatura helada, MF5 y voy a hacer alquilares. la vash van A ver, pica la J vete a la J. última página. Última, ay. Ya no sacaron. <risa> ok, ya vemos. Dieron papi. <risa> Una mierda.